Liderando desde el deporte la lucha contra la emergencia climática. Valores del deporte, constancia, esfuerzo y resiliencia. Primer torneo categoría ATP que certifica oficialmente su huella de carbono, iniciando el camino hacia la neutralidad en carbono. Esfuerzo de todo su equipo humano y de sus auténticos campeones, sus voluntarios. Presente y futuro contra la emergencia climática. Resiliencia, la que demuestra un torneo mítico en el calendario internacional. Ejemplo deportivo que mide y certifica su huella. Todas las actividades humanas, incluido el deporte, producen emisiones de carbono durante su realización. Lo importante es estar atentos y reaccionar rápidamente. Para que cuando el torneo termine y se apaguen las luces, solo nos encontremos ante el inicio de la siguiente edición. Todos juntos contra la emergencia climática.